¿Cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, va a ser un video bastante sencillo, bastante corto, en el sentido de... Primero quiero contarles qué es lo que está pasando con el canal, qué es lo que está pasando con mi vida, que han retomado los rumbos que tenía hace mucho tiempo, y es el hecho de que, porque muchos de ustedes, digamos, hago un paréntesis, sabrán que no estoy subiendo videos tan asiduamente como lo hacía antes cada dos días... Eh, como mucho, 3, 4 días ponele, pero bueno, de un tiempo acá no vengo subiendo la cantidad de videos que tal vez a la gente que les gustaba mis videos o que les gusta mis videos eh, debería de subir. Y la explicación es la siguiente, básicamente es porque estoy arrancando un nuevo proyecto en mi vida personal a nivel laboral. Y tiene que ver con una cuestión más eh, que nada que ver con el tema político, con la política. O sea, estoy arrancando a hacer política de nuevo, porque no sé si digamos, hay mucha gente que vivirá en Argentina y otros que no. Pero en mi país ya la verdad que yo por lo menos a nivel personal me cansé de lo que está pasando. Tengo las bolas hinchadas, eh, estoy harto y estoy podrido de que siempre sea toda una mierda. Entonces arranqué eh, con un partido político a hacer política ayudar a la gente a crear comedores a llevar cosas a esos comedores el otro día fuimos a una villa no sé cómo se dirán sus países acá en argentina es un, un lugar de, con gente de muy pocos recursos donde no tenían agua no tenían luz estamos logrando que ahora empiecen de a poquito a eh, asfaltar cuadras digamos o sea entonces pues es, es algo más humano tiene que ver con eso y por eso le pido disculpas a todos los que le gusta mi contenido de WOT y realmente no puedo... no es que no puedo, es que a veces... digamos, es como esto arrancó hace muy poquito es como que recién estoy tratando de buscar los espacios aclimatándome, estoy mucho tiempo ocupado casi no me queda tiempo para mí y... y bueno, nada, eso, quería pedir disculpas y, y bueno alguno si está interesado, si le importa, si, si es de Argentina eh, y tiene ganas de, de saber en profundidad qué es lo que estoy haciendo, bueno, escríbame un WhatsApp o escríbame por privado en Instagram o por privado en Twitter o por privado donde quieran. Los que me siguen ya en las redes saben perfectamente por dónde estoy yendo la cosa, pero aquellos que todavía no saben y no están al tanto, eh, simplemente quería informarlos y ponerlos en, en tema, digamos. ¿no? Así que bueno, eso, seguramente ahora en el corto plazo, ya sea hoy mismo o mañana, Esté subiendo un video con un poquito más de, de contenido del What, que sé que es lo que les gusta, pero también a veces tienen que entender y que, que, digamos, no solamente una persona es lo que hace, digamos, solamente es creador de contenido. Ustedes piensen que yo no vivo esto, nunca, muy pocas veces cobré dinero de, de hacer esto. Eh, entonces, va más por una cuestión humanitaria lo otro eh, que, que, que otra cuestión, ¿no? Así que bueno, nada, quería avisarles, quería informarlos, quería realmente para el público el núcleo duro, como dice el señor Trufault en su canal, el núcleo duro, eh, quería que sepan eso, y bueno, pedir las correspondientes disculpas y que sepan que, que no es por cualquier cosa, sino o, o por pachorra, o por paja, o por no tener ganas, sino que es por una cuestión mayor, y que, que bueno, que espera, que, espero que salga todo bien, estamos creciendo, estamos yendo por el buen camino, estamos ayudando a la gente. Y eso es lo importante Así que bueno, eso, les pido mil disculpas Espero que sepan entender ya voy, Igualmente el canal no se cierra No se discontinúa, ni mucho menos Vamos a seguir igual, pero tal vez Nada, eso, a veces me cueste subir un video O cada dos o tres días Pero voy a tratar de hacer lo posible Por hacerlo y por, digamos, tratar de cumplir Las metas que son siempre Subir cierta cantidad de videos y con contenido rico Para ustedes, que lo disfruten y que la pasen bien eh, Viendo los, los videos Muchas gracias Cuídense, los quiero mucho de corazón. Espero que me apoyen en esta nueva etapa que he, que he digamos, decidido arrancar. Y, y bueno, que sea para el bien de la gente. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.